siempre has sentido que podías decir lo que te diese la gana hablo de ejerciendo el periodismo en la televisión pública en la televisión privada eh, haciendo tele en directo no creas que soy tan kamikaze como ¿No? aparezco ¿eh? no o sea me cuesta morderme la lengua porque hay maneras y maneras de decir las cosas sobre todo porque la gran prueba de que lo he hecho sin tener enemigos es que no tengo enemigos no sé si esperabas que 30 años después tú saldrías en televisión hablando también de tu depresión. Lo hiciste con Jordi no, Evole. No podía pensar nada parecido porque todavía no salgo de mi asombro. Me costó mucho asumir que yo tenía una enfermedad crónica, que sé que me puede volver en cualquier momento, como ya me lo ha demostrado. Me costó muchísimo en cuanto a, ¿cómo te diría?, como asumirlo desde la humildad. Y se acabó. Lo expliqué porque pensé, sinceramente, que podía ayudar a gente. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo estaba peor, leía y leía y leía cosas, y miraba cosas, y miraba programas, y escuchaba radio y tal, para ver si alguien me daba alguna clave para dejar de sufrir. Ahora es fantástico, porque ahora han salido muchas personas a hablar y a decir, gente popular que cuentan sus, sus dolores y sus angustias ¿no? ángel martín por ejemplo sí. hemos grabado un podcast que realmente es desnudarnos por completo en ese terreno o otras muchas personas conocidas que han reconocido que han pasado por este por esta angustia O sea, amiga, ahora cuando me habláis de referencia, no sé ni cómo se escribe. Para mí referencia es la referencia de, de, un, de un traje que viene aquí atrás, referencia número 1275, porque yo no soy referencia de nada. Sí. No, no. Bueno, vale, si lo decís vosotros, pues ahí.